Hola, soy Dani Ramírez de danibichos.com y os voy a explicar en el, el screencast este cómo utilizar el, el template para Twitter, para el header. Eh, hice un template pequeñito con, con cuatro imágenes puestas a los lados, como podéis ver, y después de que el especial Maceto me, me comentara que le había costado borrar no sé qué del template, eh, decidí que era buena idea hacer un tutorial. Entonces... Voy a explicaros rápidamente cómo funciona. Si sabéis usar un poco Photoshop os va a parecer una chorrada el, el vídeo, pero veo que hay gente que no sabe utilizarlo, entonces no me cuesta nada explicarlo en un momentito. Vale. Lo primero que necesitáis es eh, abrir el template, lo podéis descargar de la página web, y veréis que tenéis un, una imagen en negro de fondo, que corresponde con lo que aparece encima de, de Twitter en vuestra cabecera del perfil, el truco está en que Twitter coloca en el centro una imagen pequeñita, que es este, este hueco que aparece aquí negro en el centro, y, y lo que vamos a hacer es colocarle eh, otras réplicas con el mismo formato a los lados. Es decir, vamos a poner marquitos blancos como pone Twitter, de manera que podemos poner ahí eh, otras, otras imágenes que queramos. Eh, esto está bien para cuentas múltiples. Si hay, tenéis una cuenta de un sitio web y lo lleváis entre cuatro personas, cinco personas, podéis hacer esto y aparecer todos en el, en el perfil, aunque realmente no nos enlace ni, ni la cuenta sea vuestra. Esto digo de los usuarios, no de la, no de la página o del perfil de Twitter. Eh, entonces, la manera más sencilla de, de usar la, el template, si os vais a, la, a las capas, tenéis que mostrar las capas. Eh, no, no voy a explicar cosas de Photoshop, de usar el menú y tal, porque si no se ve infinito el vídeo. Veis que tenéis eh, una capa que se llama Boxes. Si la oculto y la enseño, veis que son simplemente los marcos blancos que están alrededor de las cajitas. Eh, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Estas cuatro las puse de ejemplo, las podéis quitar, incluso borrar. Y después está el texto, que también lo podéis quitar. Yo lo que os recomiendo es que lo primero que hagáis sea grabar el archivo con otro nombre diferente. De esta manera evitáis machacarlo. Voy a llamarlo a esto, por ejemplo, eh, plantilla Twitter... Eh, screencast entonces ya si ya hago cualquier cambio no, no estoy machacando la original y estas capas las con shift las elimino vale el, el background podéis poner lo que lo que queráis la verdad es que no he preparado ninguna imagen de background pero puedo buscarme alguna eh, por ejemplo de Brain town o no, de Brain town. por ejemplo matinal, no que voy a utilizar la imagen de captura del braintown del, del escenario, una carta o algo así, por ejemplo, el logo de Brain Town. Si os dais cuenta, basta con arrastrar y bueno, esto no se debería hacer porque va a escalar hacia arriba, pero simplemente luego pues, como ejemplo para que veáis cómo, cómo colocar la imagen. Esto parecería como vuestra imagen de fondo. Por Dios, me duele mantener la relación puesto. Vale. Suponemos que lo aquí. Me bueno, va no, a no quedar incluso. Interesante. Bueno. Colocáis vuestro fondo. Este sería el fondo que aparecería normalmente en la cuenta de, de Twitter si lo si lo grabáis. ¿Qué he preparado? Pues tengo aquí otros archivitos que son dados que he sacado de del, del freebie que preparé con los imágenes de dados de colores. Por si queréis utilizarlo, también lo podéis descargar de, del blog. Pues básicamente lo que voy a hacer es arrastrar estas imágenes a la plantilla. El problema de borrar y no borrar, como habéis visto, con coger las imágenes y eliminarlas del, de, la, de las capas, basta. No hay que borrar nada mano, ni hay que eliminar nada. Que posiblemente fuera lo que le pasó a, a Maceto. Eh, entonces, una vez que hemos copiado la, la imagen que queremos, la podemos abrir desde el explorador, la podemos abrir directamente en Photoshop y arrastrar la capa. Eh, le damos a Free Transform, que es para escalar. Está bien que la imagen esté ya preparada para estar, que sea cuadrada, porque es muy cómodo. Si no, pues lo que podéis hacer eh, es encajarla dentro del, del borde de la, de, la marque, de la marquesina que le hemos hecho y borrar lo que sobre. O sea, si queréis nada más que mostrar una parte, por ejemplo, imagina que queremos mostrar el lado girado. Este es primero uno normal. Si os dais cuenta, Photoshop eh, os deja escalar sin respetar la relación de aspecto, salvo que le demos a este botoncito de aquí. Si le picamos aquí, ya os fuerza que las dos escalas sean las mismas. La, las líneas azules que os, os he pintado, no, no las he pintado en realidad, son, son guías de, de Photoshop. Podéis decirle, eh, si os vais al menú, creo que está en español como ver o vista, snap, yo creo que siempre tengo en inglés, la verdad es que no es en español como parece, eh, es pegarse. Entonces, le podéis decir que los objetos que movéis, o, o incluso los, los pinceles, las herramientas se, se peguen a ciertos elementos que ya existen, como otros objetos, como capas, o los bordes del documento, o guías. Entonces, si tenéis marcado que nos, eh, que nos peguemos a las guías, como yo lo tengo aquí, en cuanto mováis el, cualquier objeto o intentéis redimensionar algo, va a intentar, ¿veis? Se os va a ajustar, si encuentra algo cerca, se va a ajustar a ir cerca. En nuestro caso, como los dados son cuadradicos, eh, más o menos va a encajar. Yo, en cuanto muevo, la esquina superior izquierda se me pega en las esquinillas en que encuentro. Voy a hacer un poquito de zoom aquí. ¿Veis? Automáticamente la, la bounding box, que se llama la, el borde, se, se, se fija automáticamente. Entonces, basta con que la llevemos hasta aquí y encajar. Os das cuenta que el, el nuevo objeto está en una capa nueva. Con lo cual, en cuanto ajustemos aquí, yo era este dado de aquí. Puedo mostrarlo, puedo ocultar. Voy a repetir para otros cuatro dados. El lado rojo voy a explicar lo que os comentaba del recorte podemos imaginar que dije, siempre hay siempre un tonto entonces imaginemos que el lado rojo es nuestro tonto al que le tenemos cariño y, y lo vamos a escalar ¿Qué pasa que como lo estamos girando eh, en algún punto se va a salir del marco ¿Vale? entonces imaginar que queremos hacer algo así como esto a ver que no se sé tenga obvio el giro de 25 grados bueno, algo así, tampoco voy a complicarlo mucho, simplemente es para que tengamos una imagen que se salga de los bordes si transformamos aquí podemos ver que la capa que tiene el lado es esta de aquí vale, podemos cortar las demás y ahora simplemente tenemos que seleccionar aquí esto lo podemos hacer de muchas maneras eh, podemos hacerlo mezclando con selectores, mezclando capas yo si no tenés mucha idea de photoshop lo que haría directamente sería irme al, a la Magic Wand decirle que seleccione contiguos es decir, contiguos que, que significa que estén solo las píxeles similares que estén pegados. Si no las marcáis, me va a escoger todos los píxeles similares que estén en toda la imagen. Es decir, si estoy sobre boxes y pico en el blanco, me selecciona el blanco también de, lo, de los laterales, de, los otro, de las otras cajas. Sin embargo, si yo elimino la selección y le digo contiguos solamente me selecciona esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, Teniendo boxes seleccionados picamos dentro, y como los únicos píxeles similares que hay son los que están en el interior, nos quedamos con el interior de esta caja. Eh, estaría bien extenderla un poco, porque si no el, el anti-alias nos puede hacer cosillas raras. Lo que vamos a hacer es que con esta selección seleccionamos el, la parte que queremos del dado detrás. Entonces, vamos a selección o select, modificamos, y expandimos. Y expandimos tres píxeles, no, no, no mucho. ¿De acuerdo? Y ahora, con esta selección hecha nos vamos a la capa que queremos recortar. Cuidado, esto hay que tener cuidado que si no vamos a estar recortando el borde y entonces no, no tiene mucho sentido en la caja. Y con el, la herramienta de selección elegida, con esta o incluso con esta, cualquiera que seleccione máscara damos a botón derecho y hacemos una nueva capa, mediante copia o mediante corte, da igual. Es la forma más rápida. Si veis nos ha creado una nueva capa, en la que solamente está lo que estaba debajo de la selección sobre la capa que teníamos picada, que era la, la del lado rojo. Si yo ahora oculto la capa del lado rojo, me deja solamente la capa de atrás. Como las boxes están encima, pues, oculta esos tres pixelillos que hemos dejado. ¿De acuerdo? Y la mezcla bastante uniforme. Ya está, pues simplemente mostramos ahora las capas que queríamos y tenemos nuestro logo. Cuando lo subimos a Twitter, tendremos aquí en el centro el, el logotipo que tengamos nuestro avatar de twitter y, y la composición será será con cinco imágenes espero que os haya servido y podéis descargar todo el material en nanivishop.com hasta luego